Solo el humo verde me calma bajo luna llena Esta noche está plena Alrededor siento brillar mil ojos como llenas. Vampiros bailan al latido de mi pulsación Y otros espíritus petrificados en el fuego La acción, sientes la adrenalina Sangre fría en cada esquina Paranoia excesiva, ahogado en vaso con codeína Relajado mi perro, chillin como un guerrero en talla No se me vaya, se aproxima una nueva batalla Le meto duro al mic Tantos años en el rap, antes de cantar trap Aprende a dominar un bombo clap más no fraca, no me hables de tu placa Imaginario al frente tuyo está el cuarentón del flow legendario Sigo la noche esta joven, la barra open Tengo todo el parche alborotado a lo bien Mantengo el suspenso al filo como Hitchcock una trompeta lo más llevis tiempo Bebop, not Solo está aquí el block Un viento y tan de pa' Con cortos apre la caña Admem, tome yo pot, put caot Después de ese paréntesis Termino a ti mi tesis Mi rap no sufre crisis Y le encantan a las misis Si cada noche pa' no amanecer Pa' que la aspiración desvanece, no, no Si cada noche pa' no amanecer Pa' que la aspiración desvanece, no, no O beat the kings of the era es que la calle no perdona, los ficticios nunca suben en la loma, no se asoman bajo un frío que devora, puta robos vicios hay un muerto a cada hora. Amanecía y un presentimiento yo sentía, no pensaría que cambiaría mi vida. El rap me esperaba y yo me preparaba Al esmoquear el humo en mis pulmones andaban Los ojos rojos en mi cara se hallaban Sigue siendo un buen modo gaban largo, un gorro, una capucha, no me noto Juan Sornero viene dispuesto a llevarlo todo 2018, acá hay bitcoin, nuevo orden Que desorden, pierden todos Esta noche no habrá sexo, no habrá rosy, ribo, trill Ni éstasis que olvide el cómo Esta vez revelaré, en la oscuridad se ve mejor Una nocturna sensación cuando ves la señora camellando la calle tan tarde Para llevarle su sustento a su familia porque la situación está que arde También ves los borrachos, las ratas acechando todo, rebuscando ya su parte El instinto se activa, la bestia te domina y ella solo viene a devorarte Y es la versión de la oscuridad un panorama difuso, caliente, frialdad Soledad de alma y de cuerpo y no es casualidad Caerte como una presa más del sistema Una gema en bruto tirada a la alcantarilla Un guerrero no se arrodilla Una estrella que siempre brilla No nacimos pa' semilla en la tierra de la esperanza Aquí parcero no hay libertad ni confianza Si cada noche pa' no amanecer que la aspiración desvanecer, no, no Si cada noche pa' no amanecer la aspiración desvanece. De oh, no. we the kings of the air and the night when we're faithful. ah. we the kings of the air and the night when we're faithful. And don't we're faithful, yeah. Noche de viernes, todo se convierte en lo que quieres Si no te ves. La cosa es más mágica cada vez que te atreves. Dispones de plata, drogas, sexo y mujeres. Y no se puede. A mí me encanta. La vida es una y hay que saber disfrutarla. Ojo, no se enrede, no se sigue por la trampa. Somos la trampa. Colombia está en el área. Música que se exporta desde Europa hasta África, Americana, Namibia. Le alta palabra fina de mi barrio. El angelito que nos cuida a las espaldas. El parcerito que si hay brinco me las canta. El angelito que nos cuida a las espaldas. Con los ruchuelos en la noche suena mantra. Buitres y arpías. Putas que dicen ser santa Ratas y policías. Enemigos que ladran, que arve la bruma se espanta. Mercanos se le fía. La presión no la aguantan todos los días, todos los días Cada vez que los y sienten la bota fría Siempre buscando más entradas que salidas Carburando satios, a tío, a tantas vías wa. Sigo mi vida con una mirada esquiva y hoy es por la cima, acá no se escatima, pay